Ya la tenemos conectada a Daniela Guerrero, le damos la bienvenida a la tarde. Hola Daniela, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, bien Daniela, ¿vos? ¿Cómo estás vos? Y yo este, estoy bien, estoy entera, estoy bien. Daniela, eh, bueno, básicamente lo que nosotros quisiéramos saber es cómo nace esta discordia entre vos y tu hermana Eleonora, porque no creo que haya... Bueno, no creemos, se nos ocurre, que no ha nacido en esta división de bienes. ¿Dónde nació no. el problema, Daniela? El problema con mi papá arrancó cuando... No cuando mi papá murió, sino cuando mi papá estaba vivo. Eh, en la segunda internación de mi papá, Eleonora eh, decidió ir a su casa, romper la cerradura y se metió en su casa y se Pero quedó espera, ahí. Daniela espera. ¿Vos sí. estás diciendo que entonces durante toda su vida fueron dos hermanas con los problemas no, típicos no, que podemos no. tener los hermanos? No. No. Ah, no, Lo que pasa que ir para atrás es un montón sí, o sea es, es mucho que y mi cabeza para ordenar todo. Pero si tuvieras, años. Si tuvieras que sí. definir la relación que te ha unido a tu hermana a lo largo de la vida, ¿cuál es esa palabra que define el vínculo entre ustedes? No, es que no no pudo haber vínculo, no hay vínculo posible cuando una madre una madre divide y o sea, y controla todo. Wow. O sea, si no estás del lado de ella no, no, no va a haber vínculo posible con nadie. Para poder entender qué pasó en esa en ese vínculo familiar entre las mujeres de esa familia. Y en ese vínculo pasó que que mi mamá es una persona eh, destructiva, porque una persona que, que se maneja de esa forma, que divide a sus hijas, que pone en contra todo el tiempo las cosas, es imposible tener relación yo con mi hermana, más allá de que eh, yo, ¿cómo, ¿cómo no voy a reconocer que es mi hermana? Sería bueno. ridículo. Pero aparte de eso, yo a mi hermana la amo, en este momento lo que siento es mucha tristeza. Eh, creo que no está bien creo que sinceramente no puedo hablar eh, objetivamente porque no creo que ella esté bien su cabeza como para hacer las cosas que hizo Pero Daniela, para nada estás diciendo entonces que estás diciendo espera. o insinuando que está desequilibrada sí absolutamente sí sí por supuesto este es que no no, no lo digo porque estoy enojada, lo digo porque hay hay hay un montón de material. O sea, si vos hablas con cualquier vecino de Leonora, con cualquier jefe que tuvo Leonora, con cualquier persona que, que tuvo un vínculo cercano, saben perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, es una persona que genera conflicto, que aparte de todas las cosas que dice que, que yo amenacé, eh, fui violenta, no no, no para nada Pero entonces, por eso digo sí, que te escuchamos Daniela sí sí no que por eso digo que yo no la puedo no puedo hablar de mi hermana objetivamente claro. yo te puedo hablar cuando éramos chicas mi vínculo con ella era era bueno yo mi hermana la, la amé y la amo eh, o sea me eh, es muy difícil hoy decir eso por todo lo que pasó con mi papá a mí lo que lo que hicieron con mi papá me me fue fue mucho qué hicieron con tu o, papá Daniela bueno, rejales? era lo que lo que te estaba contando. Este, Cuando mi viejo lo internaron por segunda vez, eh, Eleonora se metió en su casa. Eleonora es verdad que pagó una deuda de mi papá. Uh -huh. De mil dólares era la deuda. Sí. Eh, en esa deuda, después de esa deuda, Eleonora empezó a manipular las cosas de una manera increíble. A mí lo que me dolió con mi viejo es la manipulación que tuvieron con él. Claro. O sea... Eh, amenazarlo, decirle que se iba a quedar sin nada, que ella estaba pagando todo, que tenía un montón de problemas que le iban a sacar la casa que tenía que vender los muebles, primero y principal quiero aclarar algo mi papá era una persona súper privada con sus cosas o sea, meterse en su casa y hacer lo que hizo a un hombre como mi viejo, era una falta de respeto absoluta, a mí eso fue lo primero que me molestó absolutamente después que ella estaba viviendo en la casa de él. Dije, bueno, está bien, mi viejo lo aceptó como ella debía, le, le, supuestamente esos tres mil dólares. Que, que a todo esto yo digo, ¿cómo puede ser que cuando tu padre está pasando por una crisis tremenda, re preocupado, re angustiado, lo estés bombardeando todo el tiempo con conflictos, con la plata y, y con cosas y haciéndole firmar y volviéndolo loco? Que yo en ese momento, yo. Mandé un audio tratando de explicar por qué hablar eh, en vivo me me pone muy nerviosa. Yo no no tengo nada que ver con este medio. Daniela, no, ¿pero ¿sí? cómo sabés vos, si no estabas presente, que que, mm. que lo bombardeaban de esa manera y lo angustiaban de esa manera como estás haciendo Porque yo iba a ver a mi papá siempre. Yo estaba presente. Ella estaba en teléfono y, y manejando sus cosas, su... su su jubilación que cobraba se metió en su casa a vivir. Yo, mi viejo lo aceptó porque como le debía esos tres mil dólares y Eleonora se lo remarcaba tanto, mi viejo aceptaba. Pero el segundo quiebre y acá es donde eh, a mí me, me dio mucha bronca con, con mi vieja es que cuando yo traté de, de internar a mi yo me lo llevé a mi casa, lo interné en el hospital. No tenía eh, no tenía forma de de ayudarlo, mi vieja eh, lo metió en el geriátrico municipal de Vicente López. Y ahí mi vieja ya tenía el control, porque todo lo que me transmitía mi viejo era, tengo miedo que me saquen de acá, si no hago buena letra, este, me piden que firme cosas, y yo le decía, firma, firma para que no te rompan las pelotas y quédate tranquilo. Yo ella me daba cuenta que después que iba a venir todo esto, Daniela. pero en ese momento, sí. No, te, te pregunto para entender, ¿con, con qué fines ellas eh, lo querían manipular a él? Porque a priori no había demasiados bienes, más allá de no, ese departamento. No, hay un departamento y una camioneta. pedorro. Por eso digo, ¿cómo puede ser que yo esté en el medio de algo que, que, que se diga que yo estoy eh, luchando por una herencia? ¿Qué eres? es un departamento de mierda? Mm. O sea, no hay nada, es nada. Yo lo que estoy luchando es que no me, a mi viejo lo volvieron loco, pero lo volvieron loco. Eh, todo el tiempo amenaz con amenazas, con con, con cosas, de, preocupándolo con la guita, con cosas que, que eran inventadas, porque hay tantas cosas inventadas que da miedo, pero entrar en eso es una locura. Y lo que me molestaba es que es el acoso a mi viejo, sí. es el no dejarlo tranquilo, no, dejaba, no dejaban que él se pueda recuperar. Nos mostramos ¿eh? el certificado de discapacidad, que hay que decirlo, porque tal vez alguien lo precisa hoy por hoy, para este, institucionalizar un adulto mayor, hace falta en los residenciales municipales ese certificado. Y a la vez obliga una especie de tutelaje respecto de los bienes de la persona que entra en el residencial, o sea, tu padre. Daniela, sí. y te pregunto esto que puede ser doloroso para vos. Tu padre eligió a Leonora y no te eligió no, a vos para papá que sea... No, no seas... eligió a Leonora. Mi ¿No papá no lo hubiera elegido. No, no. No, eso fue redactado por Eleonora. O sea, ¿algún documento donde ella se hacía cargo de los bienes de tu padre? Primero y principal, Leonora no mantuvo a mi papá. ¿Qué? Quiero que quede claro porque eso, a ver, para, creo que para mi papá es algo que es una falta de respeto. Mi papá la dejó vivir en su casa, le entregó la jubilación. Mi hermana no tenía plata. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo puede decir que mantenía a mi papá? una persona que tiene 48 años y vivió toda la vida con su mamá y, y después se fue a vivir a la casa o sea no dice se vivió de dice, sus dice que le, desde 2015 lo mantuvo que pagaba el no. geriátrico y que encima ¿Qué bueno, depositó todos sus ahorros para cancelar la deuda de expensas tres mil dólares es verdad. Sí. Los mil dólares es verdad porque a mí me lo dijo mi papá y, y fue verdad. Después con, de esa, que ella pagó esa deuda, empezó una, una manipulación y un acoso con respecto a la plata que mi papá no lo soportó más.